Eh, bueno, que, que cada vez crece más Ya, este, como cuento en los últimos podcasts Estamos a más de 600 miembros Y creciendo Así que um, hoy tengo el, el honor De entrevistar a alguien que Un miembro muy activo de, de la comunidad Que recién me contaba Que, que un poco eh, donde está haciendo ahora su rol Fue su primer rol de ventas Y, y un poco ahí la ya nos contará Cómo, cómo la comunidad lo fue ayudando Que participó en varios de los uno a uno que se organizan entre miembros de la comunidad en el canal de conocer a otros miembros, este, así que estuvo estuvo contando un poquito de eso. Así que bueno, sin más, vamos a presentar a Oscar Mejía Domínguez, Oscar SDR inbound en DocuSign, que ahora nos va, yo, yo conozco que es, muchos para ahí conocen, se nos contará. Así que Oscar, bienvenido. Estás preparado para esta primera reunión. Claro, que sí, Andrés. Muy muy feliz de estar aquí contigo y muy agradecido también por, por invitarme a este espacio. Me encanta, ¿no? Bienvenido totalmente. Que recientemente vi ahí en LinkedIn que fuiste premiado por el. por batir la meta en el. Vamos, un, po, un, po, un poco de ego ahora, un momento de ego. Este, de, de levantar. <risa> ¿Cómo fue eso? ¿Viste un premio pues, recientemente? Pues sí, eh, bueno, la verdad es que afortunadamente después de un trimestre bastante retador, eh, uh -huh. pues pude salir como el top performer. Eh, uh -huh digamos que fue el primer mes del Q un poco eh complicado, el segundo mes fue un mes fenomenal, un mes histórico inclusive para para la estructura, el tercer mes un mes no bueno, no muy bueno más bien, un mes bueno, un poco menor el el resultado del segundo mes, pero bueno, el segundo mes fue el que me hizo arrasar, el que me hizo despegar muy fuerte y al final pues pues pude ser merecedor de ese reconocimiento, ¿no? Mm -hmm. Que creo que en ventas el estar un mes y luego otro mes y otro mes no es, es complicado claro. pero el trimestre es el bueno ya ya esperaremos sí. que llegue también el del fiscal year pero espectacular, espectacular. Y, y antes de entrar hace cuánto es que estás este es tu primer trabajo de SDR y cuando cuando empezaste sí bueno sí. este es el primer trabajo de SDR pero previamente yo trabajaba en Dell Technologies ah. que es la empresa ah, okay. de hardware y, una de las líderes, eh, y pues bueno, yo estaba ahí como Sales Support, estaba como Sales Operation Specialist, me gustaba mucho toda esta parte de ventas, me gustaba mucho toda esta parte de lo que podía lograr eh, de manera comercial, al final, eh, y buscando un poquito más de oportunidades fuera del mercado, y tomando en cuenta la que tenía de crecimiento en Dell, tomé la decisión de irme a DocuSign, y pues bueno, estoy aquí en DocuSign desde el 4 de octubre y que es como mi primer trabajo, digamos, con una métrica a cumplir. En Dell era una cuestión operativa, entonces, pues, difícilmente hay métricas como tan tangibles como las tiene ventas y tan claras como las tiene ventas. Y en DocuSign pues, aquí llegué con, con ese reto, ¿no? Mi primer trabajo con cuota y mi primer trabajo con, con un jefe que me iba a estar diciendo cuál era el número, ¿no? Una, una meta ya más tangible. Me encanta. Bueno, y para, para empezar... Eh... La primera pregunta que hago es, eh, para los que no conozcan DocuSign, ¿qué hacen? ¿Qué problemas resuelven y para quién? Bueno, DocuSign es un software as a service, eh, como, como ya lo conocen la mayoría. Muchos lo conocen como un software únicamente de firma electrónica. Ah, sí, el que me ayuda a firmar, pero realmente es mucho más complejo que eso. Realmente el software llega a cuestiones documentales. Digamos que todo lo que lleve de por medio una interacción de una tercera persona ya sea una firma, un dato, una complementación de la información o una o un redireccionamiento de la información, DocuSign pues entra ahí. Tenemos también muchas eh, integraciones, somos de las herramientas más completas en el mercado con integraciones vía API y, e integraciones nativas. Entonces, pues en ese lado eh, es muy robusto el software, es una solución muy robusta. Hay productos para todo tipo de tamaño de empresas, desde empresas eh, pequeñas y medianas hasta empresas enterprise muy muy grandes cada una tiene diferentes necesidades y DocuSign pues hace eso DocuSign está dirigido para cualquier empresa que tenga una optimización que quiera una optimización de su proceso de contractual que tenga una optimización de su proceso de flujo de trabajo y que tenga una optimización en la digitalización de documentos entonces eh, tanto hay productos muy básicos y muy muy completos aún cuando son básicos, como productos muy complejos que llevan un, un, una planeación muy grande, inclusive en meses, para poder implementarlo, ¿no? Un día puedes llamar y decir, lo quiero mañana y lo tienes mañana, pero también, uh -huh. si tu proyecto es complejo, puede ser que hasta dentro de un año lo tengas, es, es claro. muy dependiente y es muy optimizable y personalizable el software. Impecable, me encanta. Bueno, ya vamos a charlar un poquito de, de cómo están organizados, pero antes de, de ir ahí, eh, la pregunta que hago para conocer a, a las personas es ¿qué fue lo primero que, que vendiste en tu vida? Wow, eh, estuve pensando en esa pregunta, la verdad es que mmm, tengo muchas cosas en mi vida que, que, que he estado en un proceso de ventas eh, digamos que las ventas, yo no sabía que quería ventas la vida me fue poniendo en las ventas para poder eh, cumplir objetivos pequeños, no sé yo tenía muchas eh, a veces ganas de ir a una feria y por alguna oh, situación no se podía económicamente la familia, ya tenía que, que vender alguna cosa, ¿no? Algo que recuerdo mucho, sinceramente no recuerdo qué fue lo primero que vendí, pero algo que recuerdo mucho es: no sé cómo está en Argentina, en México tenemos los supermercados que tienen algo que aquí le llamamos cerillitos, que son empacadores, la gente que te mete los productos de, de, de, de que compras en, en bolsas uh -huh. y te los da en tu carrito del de súper. Aquí eh, yo empecé trabajando como esto, no fue mi primer trabajo, mi primer trabajo fue en una papelería, pero ahí yo empecé en un en un súper, empacaba cosas y demás, de repente escuchabas que voceaban, no sé si te llegaste a ir a algún súper que decía, el niño Juanito Pérez está perdido, vengan sus papás por él. Bueno, también los daban para dar las ofertas. Eh, no sé, copas de vino eh, en, al 50% de descuento, toallas para baño al 30% de descuento. Entonces, había cosas que remataban, yo las compraba, llegaba a la escuela y se las revendía a mis compañeros. O sea, <risa> lo, lo que más recuerdo fue unos algodones de azúcar, venían confitados, este, este es un bote de toallitas, Imaginemos que venía aquí el algodón de azúcar, y aquí adentro el algodón de azúcar, es, era un algodón de azúcar premium, y era muy caro, imaginemos que costaba alrededor de cuatro dólares, tres dólares el botecito, es algo caro para un algodón de azúcar, y a mí me costó como 10 centavos de dólar, casi. Aquí en México sería ah. un peso con 80. O sea, es absurdo el precio que estaba, pero bueno, así a veces los supers tienen que sacar la mercancía, ¿no? Entonces llegué, los compré todos los que pude. Y llegando a la escuela, a mis compañeros, todos en el salón de clases, en la primer clase, en el primer horario, todos están comiendo algodón de azúcar, porque <risa> se los vendí a 10 veces más caro, pero lo compraron aún así 10 veces más barato. Entonces, encontré claro. un punto medio donde ellos estuvieran felices con salbones de azúcar y yo feliz con las ganancias. Al final del día uh -huh. todos fueron muy felices con salvones de azúcar y les terminé vendiendo a profesores toallas de baño. Oiga, maestra, mire, compré una toalla de baño para su casa. No, pues las terminaban comprando porque ellas eran felices. Claro. Esta, se nos muteó un toque, pero bueno, ahí, ahí mientras vamos a seguir. Estás ¿no? muteado, sí, sí, sí. Se a un mute... A ver, ahí está este espectacular el, el, el caso. Ahora, ahora está en mute el. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estamos cambiando de auricular. Así que bueno, espectacular el caso. Eh, mira, estás, estás en mute, viste, como acá abajo en el en Ah, el bien, ya, ya. Ya son más confiables. Sí, lo, los Bluetooth tienen eso, yo este sí, lo uso sin micrófono, ¿viste? El micrófono lo tengo acá, ¿viste? Bueno, ah, ok, claro. súper bien, no, yo ya, por eso te digo que son más confiables los de cable, ya Le había perdido confianza a los Bluetooth y de nuevo, reafirman claro. <risas> Che, bueno, bueno, este, espectacular, y bueno, eh, contame si, si querés ahí en DocuSign Cómo, cómo están organizados ahí en la estructura, bueno, de ventas, de SDR Cuántas personas hay, o bueno, lo, lo que quieras compartir pues bueno, eh, estamos realmente ahorita divididos en dos tipos de equipo, el outbound y el inbound. Eh, por un lado están los eh, Market Development Representative y los SDRs, Sales Development Representative. Los SDRs en el equipo comercial, pues manejamos todo lo que es inbound, los MDRs manejan todo lo que es outbound, nosotros eh, trabajamos con prospectos inbound y al final eh, cada uno... Tiene su estrategia distinta, cada uno maneja una, una lógica de negocio distinta, pero nuestro enfoque es 100% en todo toda aquella persona que interactúa con material de DocuSign y eh, puede convertirse en un cliente potencial. ¿Y eso, cu cu cuántas personas son hoy en tu equipo, más o menos? Eh, ¿Cuáles eran tuyos? Por el uh -huh. momento somos eh, dos SDRs, me parece. Eh, uh -huh. para Latinoamérica, tenemos todo lo que es el, el territorio latinoamericano desde México hasta Argentina y Chile, ah, un poco perfecto. también este, del Caribe, todo, todo el mercado eh, se basó ahorita eh, en México, o sea, se atiende desde México, toda Latinoamérica Perfecto 12 me dijiste, ¿no? Sí. 12 días por el momento 12, 12 SDRs, perfecto Che, y me habías dicho eh, ¿Cómo es esto? Dijiste, ¿Contactan a cualquier potencial cliente? ¿Contactan, por ejemplo, a quienes levantan la mano pidiendo un demo? ¿O también, por ejemplo, si alguien... No sé si tienen de tipo Lead Magnets o otras cuestiones que también contactan? Pues tenemos varios canales de comunicación. El principal es aquella persona que hace una cuenta prueba y uh -huh. eh, validamos ciertos datos, ciertas cuestiones eh, ahí como administrativas. Y posterior a eso, que ya es un un lead calificado, podemos hablar con él. Eh, sí. También tenemos otro medio de contacto, que son pues el, el querer contactarse con ventas o quiere un plan comercial, sí. y bueno, ese es los mejores, ¿no? Tiene mayor tasa de conversión, porque ya es un cliente sí. que está 100% interesado, y a veces, aunque está 100% interesado, pues muchas veces no no sabe lo que lo que necesita, lo que requiere, entonces aún así requiere cierta orientación que pues viene eh, incluido en la parte de ser SDR, que siempre pues redirigirlo hacia lo que necesita realmente, ¿no? Hacer las preguntas sí. adecuadas aun cuando él ya nos buscó y encontrar qué le podemos ayudar. ¿Y ustedes están organizados por geografía, por ejemplo, por o por tipo de producto de consulta? ¿cómo, cómo no, eh, a, el momento actual, eh, realmente el equipo es muy nuevo, entonces estamos con, con algunas eh, generalidades. Eh, por el momento atendemos todo, todos los SDRs atendemos todo el territorio, toda Latinoamérica. Uh -huh. Todo okay. el mercado que tenemos asignado lo atendemos sin distinción alguna. Lo que sí se divide, pues es por segmentos, ¿no? Eh, mm. para sacar un executive de Small and Medium Business, Mid Market, Major, Enterprise, ahí eh, redistribuimos las oportunidades con base en los criterios internos que, que tenemos. Claro, perfecto, perfecto. Entonces sí, tener... pero La forma de atacar no está distribuida ahorita. Claro. ¿Y, y tienen algún sistema, porque vos me contás que tenés por ahí eh, algunos que vienen bien interesados y otros no. ¿Los tienen como priorizados de alguna otra forma para, para atenderlos primero, por ejemplo? Pues ah, sí, sí. sí hay prioridad a los clientes que nos buscan uh -huh. primero. Eh, tenemos ahí diferentes lead source. Eh, claro. pues obviamente los principales que atendemos son los clientes que nos buscan a nosotros. Esa es la prioridad uh -huh. siempre. Y al final del día es un cliente que cuando tú le llamas te dice, wow, me acabo de... Mandar la solicitud, gracias por llamarme, claro. ¿no? Es un momento en el que la necesidad está fresca, en el que el concepto del producto está fresco y en que tú estás eh, presentándote como una solución, como parte de la solución, más bien. Claro. Sí, y ahí te pregunto, porque por hay mucha gente que, que ve el, el podcast, eh, está empezando a organizar los procesos de, de Inbound y está bueno verlo desde una óptica del SDR. Eh, ¿A vos? ¿Cómo, ¿Cómo es que te llega ese contacto? ¿Te, ¿Te llega un mail, una notificación en el CRM? Ah, nos llega una notificación a través del CRM, lo tenemos configurado uh -huh. también a través del correo. Entonces, uh -huh. ya una vez que nos llega la notificación del CRM y al correo, es atenderlo. De hecho, pues claro. sí es parte de una métrica también, ¿no? ¿Qué tanto uh -huh. eh, lo, lo atendemos? ¿Qué tan rápido lo atendemos? Es, es parte uh -huh. de una de las métricas. ¿Qué tan rápido atendemos ese tipo de leads calientes? que son Inbound. Ah, y, es, y eso lo tenés, eh, cuando entra un en lead, te, ¿te queda exclusivo a vos? ¿O por ahí cae un equipo y el primero que lo toma? Esta, hay, hay una cola redistribuida, o sea, tenemos todos uh -huh. los SDRs y eh, digamos que se uh -huh. distribuye equitativamente. El primero claro. a ti, luego a ti, luego a ti, luego a ti, y así sucesivamente día con día y... Así va, claro. se va generando pues una equidad en el equipo y realmente pues no hay un criterio como, aunque me, me llegó a mí y yo ya salí de la fila, puede que sea un lead no realmente interesado, puede que sea un lead de soporte claro. quizá, un lead que, mm, claro. que se confundió con otra solución, otro producto, porque también pasa, pero pues bueno, uh -huh. realmente entra mucho la suerte y entra mucho la distribución en la que te toque en ese momento. Claro, total, total. Más porque es un lead privilegiado, entonces es un lead uh -huh. un poco con, con mayor tasa de conversión. Claro, claro. Y, y, y eso es, eh, por ahí ya, ya me estoy adentrando en, la, en el outcome o en la salida de tu proceso, pero eh, ustedes, eh, ¿es, ¿ese premio por ahí que vos recibiste es por la cantidad de oportunidades que vos pudiste generar de esos leads inbound? o tienen ¿Cómo es la métrica o bueno, el criterio de éxito ahí en, en el equipo de ustedes? bueno nos medimos tenemos dos tenemos muchas métricas las uh -huh. las que son como detrás de la ventanita que las que como que no quieres ver pero ahí están y tenemos las <ríe> métricas con las que te enfocas 100% no que si claro. tienes bien cuidado las métricas detrás las de adelante no no causa mayor problema pero las principales claro. pues es el sql y el sql el 6 qualified uh -huh. lead y el 6 qualified opportunity en el 6 vale. qualified lead pues bueno es todo aquello que nosotros creemos, los otros, el equipo SDR cree que es una buena eh, oportunidad de negocio, un cliente potencial. Y el SQO es lo que el account executive del segmento al que le haya tocado valida que nosotros estamos eh, haciendo un buen trabajo. Ok, ya me dijiste que todo esto, esto, esto es un cliente potencial. Mm -hmm. Tenemos una sesión demostrativa, tenemos una sesión comercial ya con el cliente directamente, y posteriormente la Con Executive dice: Ok, valido que todo lo que dijiste es correcto y que es un cliente potencial para un negocio. Y es Ajá. ahí cuando ya nosotros eh, ganamos. Y, y, y un desviar eh, Inbound, por ejemplo, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que es el, el, el principal valor en el, en, en el sentido de que por ahí vos recibís leads que tienen ya cierta información, no sé, un formulario me imagino que te completan, este, y recibís esos leads, eh, ¿vos dónde creés que, que está el principal valor, no sé, en orientarlos, en hacer algunas preguntas extras que, que es muy difícil hacer en formularios? Eh, primero es entender por qué, al ser un lead eh, source inbound, lo uh -huh. primero es entender por qué te acercaste, o sea, qué, qué, uh -huh. qué te trajo a nosotros. Porque... No, son Es una información muy general, no es información mm. tan particular o tan detallada. Creo que el, es muy importante el trabajo del SDR. Ahora que estoy en ventas y que conocí como una estructura comercial distinta como se tiene en DocuSign en Dell, en DocuSign sí es muy importante la primer cara que das al cliente. Inclusive hay situaciones en las que el cliente se siente tan cómodo como en el SDR, que de toda la comunicación la quiere tener con el SDR, inclusive a veces deja fuera del juego a la Count Executive y le, le, le toca al SDR hacerla, a la Count Executive. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí, creo que es muy importante que como primera línea de fuego yo le llamo, podamos estar entendiendo qué quiere el cliente, oye, eh, qué... ¿Por qué te acercaste a nosotros? ¿Cuál es la situación que, que tienes? Vi que hiciste un cuestionario. Vi que hiciste, te registraste a X evento. Vi que hiciste esto. ¿Cuál es? ¿Qué te motivó? ¿Qué, ¿Qué está detrás? Yo yo soy de la idea que, como es DR, yo no debo de vender. Yo debo consultar. Yo debo preguntar. Yo debo conocer. Y eso me ha funcionado muchísimo. También conozco compañeros que tienen un excelente éxito. Y ellos sí venden. Ellos desde la primera llamada venden. A mí no me gusta, no es mi estilo y no me funciona. Entonces, eh, desde la primera llamada es detectar qué está buscando ese cliente, qué necesita ese cliente, por qué lo necesita ese cliente y por qué nosotros somos lo que necesita ese cliente, ¿no? Ya hay veces que eh, nos podemos quedar por encimita. O sea, yo, yo siempre digo que toda pregunta tiene tres caminos y toda respuesta tiene tres caminos, ¿no? Eh, siempre hay un sí, siempre hay un no, siempre hay un tal vez. Y para una pregunta siempre hay un, si yo hiciera esto, si yo no hiciera esto, o si hiciera, tú dices, ¿qué? ¿Esto qué pasaría? O sea, siempre yo le veo tres caminos a las preguntas y nunca me, me gusta irme como que tan, me dijo que no ya. No, pues veamos claro. que no. Que a veces hay prospectos claro. y clientes que no les gusta hablar y pues de modo, ¿no? Hay hay ahí que decirles, pues, está bien, no, no, no te molesto más adelante, claro. eh, gusta que te mi información general, conócela porque también le dejas ahí una semillita de que bueno, no lo mo, no lo molestaste, no, no lo estuviste fastidiando con muchas preguntas, no llegó al grado de que ya no quiere saber de ti, pero bueno, dejas ahí tu semillita esperas a que permee gotita a gotita, ese cliente va a ser una gotita muy leve y muy espaciada entonces esperarás a que permee, esperarás a que crezca y ya verás si en algún momento te vuelve a buscar, ¿qué pasa?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 Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, ¿y, cu y cuáles crees que pueden ser eh, para alguien que, que está empezando la carrera como ese es SDR Inbound, como, como vos hace seis meses, siete meses? ¿Qué, qué crees que pueden ser eh, algunos eh, skills o habilidades que decís, che, esto, con esto te puede ir bien? Pues yo sí creo que es mucho de pasión, al, al, uh -huh. al ser una, una posición de mucho volumen, quizá, o muchas llamadas de, de, de, para calificar oportunidades, pues es mucho de pasión. No es lo mismo hablarle a un cliente y decirle, hola, yo soy Oscar Mejía de DocuSign, a decirle, hola, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes, soy Oscar Mejía de DocuSign, bla, bla, bla, bla. O sea, eh, sí creo que es muy importante el tono de voz en cómo hablas con una persona. La pasión que le transmites a otra persona siempre pasa que, pues bueno, ya eh, yo, yo lo pongo como ejemplo a los new hires, porque dentro de DocuSign yo llevo el proceso de onboarding a los new hires y siempre les pongo como que el ejemplo de: imagina que alguien te hable con poca energía tú le, y no lo conoces de nada, de repente cuando tú le respondas, pues va a ser con la misma energía, no, no va a haber una reciprocidad. Claro. Entonces, yeah. imagina que estás en una fiesta, llegan y te presentan a alguien y ese alguien solo te dice, ah, hola, o a que llegan, te presentan a alguien en una fiesta y hola, ¿cómo estás? Yo soy Oscar, ¿tú cómo te llamas? Ah, pues cambia, ya, o sea, es la primera uh, reunión, no lo conoces de nada, se están conociendo apenas, y con eso es el parteaguas que va a definir todo lo demás. Si tú llegas como el primer ejemplo, pues no te va a hablar en toda la fiesta, pero si tú llegas como el segundo uh -huh. ejemplo, pues inclusive hasta te dice, oye, te invito a una cerveza, ten, ¿no? Uh -huh. Y es igual con los clientes. Si tú llegas y le dices, no le transmites energía al cliente, no va a haber ninguna... Eh, retribución de su parte para decirte a ti que está interesado en un producto. Ya lo tienes eh, de cierto modo porque Simbao ahora asegura que esta persona se interese en ti porque interesa en el producto ya está. Poco, mucho, mínimo, máximo, ya está. Pero ahora asegúrate que se interese en ti. Bien, perfecto, impecable. Che, eh, Oscar, me, me encantaría conocer un poco más de, de cómo es el proceso en tu día a día. Eh, me interesa mucho desde que llega un lead y completa ese form y te llega not esa notificación, si vos tenés como una secuencia de, de contacto que, que haces, no sé, me, me imagino por lo menos que primero llamas por teléfono enseguida, pero bueno, contame ahí si dentro de lo que puedas se puede saber esa, eh, esa secuencia, digamos. ¿eh? Pues mira, yo, yo tengo algo que le llamo la tripleta mágica, eso es muy, muy <ríe> mío, <ríe> me In, inclusive ya es como parte de... De, de mi proceso que les muestro a los demás de onboarding es, ok, le hablo no me contesta mando nota de voz por whatsapp mando correo y lo in ingreso en una secuencia de outreach uh -huh. es, es, trabajamos con outreach eh, lo ingreso en una secuencia de outreach, listo ¿qué sucede? Uh -huh. muchas veces en una llamada cuando ves un número, tú Andrés estás en Argentina, ves un número de México vas a decir, ¿quién me está hablando de México? no, no, no, ¿para qué contesto? Yeah. ¿no? ¿quién es de México? <risas> Entonces, eh, lo que hacemos es, ok, ya, lo que yo hago, ¿no? Una una llamada, esto es cuando no me contestan, ¿no? No me contestan, eh, ya tiene una llamada perdida mía, tiene un antecedente, tiene una nota de WhatsApp mía y tiene un correo mío. Por algún medio me va a ver, ¿qué sucede con sí. la nota de voz? Y esto me lo recomendó un SDR, un SDR que era que ahora es MDR en Brasil, eh. Déjales una nota de voz, ahí les dejas cierta curiosidad. Oye, ¿por qué un número raro que no conozco de este país me está dejando sí. un audio? Quiero escuchar qué me, me tiene que decir esta persona, ¿no? Si no está interesado, no te va a contestar. Posteriormente, sí. el día de mañana o pasado mañana o cuando tenga tiempo, va a ver tu correo en, en, en su bandeja de entrada y va a decir, ah, ok, pues bueno, veamos qué me tiene él para decir. Porque en WhatsApp solo dejo un audio, solo dejo ahí sí. mi semillita. Y en, en el correo, pues, ya dejo un poco más de material en el, con, el, con el cual puede interactuar. Estamos hablando que con el celular es algo muy transaccional y con la computadora es algo ya más interactivo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, no, total. No, y, y ese, o sea, no te atiende el teléfono, ese, y mandás ese audio de WhatsApp, ¿de manera inmediata mandás la secuencia o, o esperás unos días? De manera inmediata. De manera inmediata, de manera inmediata claro. Para que todo sea en el mismo momento y okay. al final quede fresco, y ya posteriormente el seguimiento lo tengo en una secuencia establecida igual, que, claro. que, que son una serie de correos un poco más personalizados, igual uh -huh. se eh, vemos ahí un poco más de si sí, sí, sí está funcionando no está funcionando, si me respondió o no me respondió, pues ya es un poquito más claro. de seguimiento. Claro, ahí va, la, la, la famosa, la patentada tripleta mágica. La tripleta de... mágica. De Oscar, me encanta. Sí, no, y, y me ha funcionado bastante porque sucede que hay clientes que en ese momento me contestan y me dicen, oye, fíjate que le comenté a mi jefe esto, eh, te mando su correo, y todo es por WhatsApp. O sea, yo me meto okay. a mi WhatsApp y veo, y tú vas a ver muchos números extraños que, que les he hablado. Entonces, me, me, me ha funcionado bastante, es, una, es un muy buen medio de comunicación WhatsApp. Perfecto. No, y, y lo, lo que está bueno es eso de, bueno, no me tengas que contestar acá, te mando un correo a esta dirección que, que pusiste, y bueno, si quieres, hablamos por ahí. ¿viste? Por ahí hay alguien que no le gusta tanto WhatsApp para negocios, tiene, le hace la escapatoria, pero sabiendo que, que estás ahí. Y que si sí, ve a alguien de Oscar, ¿no? le mail el Oscar, dice, Oscar, ¿qué? No, ya, ya, no ¿qué, qué, <risa> eh, ¿qué, ¿qué tanto quiere Oscar? Ya, ya me mandó claro. WhatsApp, a ver. Es que justo. Yo lo veo por el, por el punto que comentaste y lo mencionas en algunos videos, ¿no? Habrá quien le guste un tipo de comunicación y habrá quien le guste otro tipo de comunicación. Yo en mi audio de WhatsApp abro la puerta para todo tipo de comunicación. Si gustas, podemos hablar vía correo, vía WhatsApp, vía Zoom o nos podemos escribir también por aquí. Habrá quien le guste escribir en WhatsApp y le fastidia estar escribiendo un correo, habrá quien le encanta escribir un correo, pero le fastidia estar usando WhatsApp, y habrá quien le fastidia estar escuchando audio de un, de un Oscar de México, pero le guste <risa> llamar por teléfono, ¿no? He tenido llamadas de, con prospectos a través de WhatsApp, cuando no es el medio oficial, pero al final del día es un medio que <risa> está... Eh, que está ayudando a conseguir más prospectos y ayudando a generar un mejor engagement. Perfecto, perfecto. Bueno, me encantaría, ya algo me, me dijiste de los S SQLs y SQO. Eh, bueno, estas, las métricas que, que más seguís, que vos tenés no sé, en tu panel de tu CRM, que entras y, y, y ves todos los días, digamos. Mm, pues realmente... Eh ver cuántas tareas tengo asignadas. Eh, mm. Digamos claro. que tenemos prospectos asignados y son prospectos que están envejeciendo en el CRM y que hay que atenderlos. Eh, algo que quizá yo discrepo un poco de algunos eh, podcast que he visto o forma de trabajo de compañeros que tienen muy buenos números es la cantidad. Yo me baso un poquito más en la calidad. Eh, digamos que mm. hago cierto research previamente y a, y a lo mejor mis métricas no están tan en orden como las de otros compañeros en cuestión número, pero, pues, volviendo a la SQL y SQL, van bien, ¿no? Eh, claro. Pero sí creo que hay métricas que no son medibles como el tema que tú tienes con engagement con un cliente. Entonces, claro. eh, pues, sí me organizo de cierto modo así pero sí procuro que cada llamada que tengo, el cliente se acuerde de mi nombre, por lo menos. ¿Cuántas veces te marcan y dices, me habló quién, fulano de tal, de quién sabe dónde y listo? Pero bueno, claro. en algún punto inclusive la idea es que digan, me habló Oscar, no me acuerdo de qué empresa, la descargamos, hicimos esto, pero listo, ya, ya saben mi nombre, recordaron mi nombre, claro. porque no fue una llamada más, del banco no fue una llamada más de una compañía telefónica que te quiere eh, promo promocionar un plan fue una llamada que tú sentiste diferente a todas las demás eso yo yo siempre apelo con eso con mis compañeros es darles una buena experiencia de llamada a la persona con la que estás hablando dar una buena experiencia de que tu voz que, que, que tu voz haga que se imagine una persona que viene hacia su empresa y le está solucionando el problema me encanta Che, y esa, esa tripleta mágica que me contaste, es como que cuando da esa secuencia, volvés a combinar llamado, o en ciertas cuentas decís, acá voy a darle más seguimiento por, por teléfono, porque por esto de la calidad, eh, o, o ¿cómo funcionaría? Ahí eh, pues sí dejo que el tema de seguimiento puntual, pues lo de el CRM en algunas uh -huh. cuestiones, ya nada más yo valido cuáles son las que tienen mayor engagement, y pues listo, con base en eso es un criterio de descarte pero sí como que tengo muy detectado puntualmente cuáles son las que hay mayor probabilidad de cierre, hay mayor probabilidad de eh, seguimiento. Entonces, digamos que muy brevemente, eh, no es quizá la forma más tradicional, pero es la que a mí me acomoda, me pongo en mi calendar un recordatorio de 15 minutos para hacer esa task, aun cuando ya tenemos un CRM que nos dice qué task tenemos que hacer, pero claro. las que yo considero que son destacables o mejores si las pongo como en el calendar a ver, eh, marcarle a tal persona me dijo que se sentía enfermo y por eso no podía hablar ayer y listo, claro. le hablo y, y si, sigo mis propias guías y ya nada más le doy un engagement a pesar de que esa actividad puede estar fuera de, de los pasos o de los steps de la secuencia claro, perfecto, che, me encantaría saber eh, si, si, leíste, si, si leíste algún libro que, que te haya servió mucho o algún podcast que, que escuches que te ayudando a aprender sobre todo esto pues en cuanto a tema de ventas eh, eh, libro no hay, hay dos que quiero leer uno de ellos me lo me lo recomendó mi actual he jefa y otro de ellos es un libro de un personaje mexicano muy muy famoso un empresario mexicano aquí que, uh -huh. que tiene una trayectoria muy muy interesante pero como tal, eh, podcast, yo soy una persona que sí cree que en el mundo de ventas necesitas estar muy en armonía con tus emociones y sentimientos para poder tener un, un mejor logro, ¿no? A diferencia de muchos eh, muchas posiciones quizás administrativas o un poquito más operativas, pues puedes estar de malas y seguir trabajando y realmente pues, no puede impactar tanto el resultado porque pues, va a ser o sí o no. Eh, uh -huh. digamos que tienes que hacer un, un análisis de un Excel y lo tienes que meter ahí un resultado, listo. No hay mucho que, que, que influya en tus emociones. Quizás lo vas a hacer mal y listo. Pero en venta sí creo que tiene un impacto. No es lo mismo presentarte a un cliente y estar así y decirle, sí, quiero, quieres comprar DocuSign. Así le sí, mira, Andrés, yo creo que DocuSign te puede ayudar muchísimo Dime, ¿cuál es tu problema? ¿Alguna vez tu jefe te ha regañado? Si tú estás bien al momento de al cliente, pues el cliente se va a sentir bien. A nadie le gusta que venga alguien como con la energía baja a hablarnos de algo claro. que quizá ni nos interesa, ¿no? El interés se va a demostrar hasta la reunión. Entonces, sí, eh, volviendo al punto de los podcasts, hay un podcast que, de un comediante mexicano que, que me gusta muchísimo, que se llama Ricardo Farril. El, su podcast se llama Neurosis y Ánimo, es un podcast que nació en la pandemia por todos los que nos sentíamos como que abrumados, aislados, eh, deprimidos, entonces él claro. ser comediante, él sufre de neurosis, entonces el hacer comediante pues habla con mucho de cómo este proceso de tranquilo, o sea, todos estamos en lo mismo, todos estamos viviendo lo horrible, todos estamos sintiéndonos mal, hagamos Ríete de esto, ve, ve cómo esta persona estando mal, lo, la pasa bien, o sea, habla mucho de ese proyecto, eh, cómo puedes mejorar a través del tiempo con lo que tienes y no con lo que puedes tener, o sea, ya tienes esto, parte de la miseria también te ayuda a llegar a la alegría, entonces, úsala y llega, es, es muy bueno, lo, lo, lo recomiendo ampliamente, eso es lo que más a mí me eleva en un día normal, el, el sentirme bien, yo creo que es la mejor uh -huh. motivación, ¿no? Y como tal, hay, hay algo que soy soy embajador de, de esa filosofía, que es el Mamba Mentality. Eh, Mamba Mentality es la mentalidad o la filosofía de vida de Kobe Bryant. Yo soy un fiel seguidor del básquetbol. Me, me encanta. Uh -huh. Casi todos los deportes me gustan, pero apasionado al básquetbol 100%. De hecho, aquí está mi, uh -huh. <ríe> mi póster de Space Jam. Eh, de la película de Vox Bunny pero esta es la, sí. la versión nueva, la de LeBron James, este, yo soy fiel eh, seguidor del Mama Mentality, que habla mucho de que la competencia no es con alguien más, o sea, no es eh, haz lo mejor que esa persona, sé mejor que esa persona, supera esa persona, es supérate a ti, ok, sí, sí. quieres llegar a resultados que tiene esa persona, hazlo tú primero, ¿qué vas a hacer tú primero sí. en ti para superarte? Kobe Bryant habla mucho de yo no, yo al final del día había entrenado 10 horas más que mis compañeros, porque yo entrenaba dos horas antes, llegaban ellos, entrenaba con ellos, dejaban de entrenar ellos, comía algo en el gimnasio, mis compañeros se iban a comer a otro lado, regresaban, volvían a entrenar, y yo en ese Inter ya les había ganado 5 cinco, cinco horas. Quizás son cinco horas, dos horas al día, pero que al final de una temporada regular de básquetbol, terminan siendo inclusive meses de entrenamiento superiores al... Al, al contrincante o inclusive a tus propios compañeros, ¿no? Y más allá de lo que puedas mejorar con habilidades es cómo tú vas derrotando cada barrera mental, cómo tú te vas superando tus miedos tus problemas, tus adversidades, entonces yo siempre siempre, siempre soy embajador del Mamba Mentality hay un compañero actualmente en el equipo que, que anda también con esa, esa mentalidad, esa nueva filosofía de vida, Mamba Mentality Mamba Mentality siempre me encantó, me encantó, che, me, me, me gustaba mucho eh, y bueno, buenos puntos de vista eh, que, que trajiste, la verdad. Eh, bueno, y pa, para cerrar, Oscar, eh, ¿algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste? Mm, ok, o sea, eh, esa fue la pregunta que más me, me deja pensando. <risa> pues no sé, yo creo que el... Mm... No importa lo que no sepas, no importa lo que no conozcas, lo que importa es que en medida de lo que vayas desconociendo y conociendo, la pasión nunca se, se pause, nunca nunca deje de crecer. Puede pasar, sí, puede llevar, llegar un momento en el que nos sentimos cansados, en el que nos sentimos mal, pero si la pasión sigue constante y el, cre y el, y el crecimiento no va tan constante eventualmente ese crecimiento llegará y eventualmente esos resultados llegarán pero siempre y cuando la pasión se mantenga constante eso eso en cierto punto de mi vida me, me sirvió mucho porque pues tuve malos resultados o no estaba logrando lo que quería pero siempre la pasión siguió ahí y lo veo en retrospectiva y creo que es lo que ha hecho la diferencia Bueno, me encantó Oscar, bueno, Oscar eh, gracias por, por tu tiempo este, así que nos vamos a ver la próxima Y bueno, ya lo conocieron Oscar Mejía Domínguez SDR Inbound DocuSign Recientemente premiado por eh, Llegar a batir la, la meta Algo cada vez más difícil Pero, pero Oscar ha mostrado que, que, que, que se puede Así que gracias por Oscar eh, Muchas gracias por esta primera reunión